¡Hola Soy Medioterife y bienvenidos de nuevo al canal Estamos aquí en un nuevo vídeo, pero este vídeo es un poco especial chicos Ya que tengo PC nuevo Y lo que viene a de decir, vuelvo a Youtube 100% Y bueno chicos, estoy aquí grabándome con una GoPro No sé cómo se me verá mi cara ahora mismo Estáis viendo mi cuarto de fondo, un armario, una litera Bueno, es un poco caos, ya lo pondré mejor en, en un tiempo Y bueno, básicamente chicos, os traigo este vídeo para informar de que tengo al tener PC nuevo voy a poder a grabar vídeos eh, más juegos y muchas más cosas las cuales oh, espero que os guste a todos y estoy un poco nervioso porque hace tiempo que no grabo un 2.0 o, o creo que nunca grabo un 2.0 y bueno seguramente eh, os voy a poniendo más o menos eh, un, un par de juegos a la vez un par de clips de juegos básicamente de cómo me va ahora comparado con cómo me iba antes aunque ya si sois suscriptores antiguos Sabréis cómo va mis juegos antiguamente Antes un juego me iba a 30 FPS, ahora lo puedo grabar a 60 FPS Algunos no todavía porque mi ordenador no es un ordenador de, gran, de alta gama Pero ahí está, tengo un ordenador de, media, de gama media alta Y la verdad que estoy muy contento, me lo compré hace poco y ayer lo terminé de instalar Y va bastante bien, así que espero que a lo mejor me escuchéis un poco alto Tendré que configurar un poco el micro, pero bueno eh, son cosas, tengo el PC hace nada, hace un día Y la verdad que espero que os vaya molando la idea de que vuelva a YouTube Y bueno, el contenido que voy a subir a, al canal eh, Iré viendo la miro que me siempre me ha gustado Pues ha sido eh, el LOL Lo que pasa es que con mi antiguo ordenador no podía subir mucho el LOL Ahora si lo veréis en el canal, al que no le guste el LOL, lo siento eh, Seguiré con las series de Pokémon Seguramente hago una serie de Pokémon, no sé aún cuál también seguramente haga, eh, series, O sea, Gravelol, eh, Series de Pokémon... Seguramente haga series de Minecraft para que puedo hacerlas mejor, tengo más tiempo. Eh, Fortnite a lo mejor haga vídeos también. Y no sé, algún vídeo random, vlogs... Como antes, pero con más constancia ya que ahora mismo podré... Editar, renderizar... Y todo mucho más rápido. Bueno, quitando el internet, que el internet también es normalito. Pero bueno, espero que les guste la idea de... De que empiezo otra vez en YouTube con muchas ganas. Haré gameplays en 2.0 cada vez que pueda. El día que no tenga tiempo no lo podré hacer porque es un poco caótico eh, hacer 2.0 con esta cam Porque no veo si se está grabando. Si se ve bien, si se ve mal. Es un poco caos. Ahora mismo estoy grabando esto un poco raro porque no sé cómo ponerlo. Y bueno, espero que les guste la idea. Que lo apoyéis. Y que me digáis qué tipo de juego y contenido. O sea, más, mejor dicho qué tipo de contenido queréis que traiga el canal. Yo es lo que comenté, League of Legends, Pokémon, Minecraft, Fortnite, ese tipo de juegos también lo haré Y otra cosa muy importante chicos, síganme en Twitter, en Twitter, en, bueno en Twitter y en Twitch Porque seguramente empiezo a ser directos de, de algunos juegos en directo, ya sea Minecraft, tal, lo que sea, de algún juego No sé cuál aún, seguramente sea el League of Legends, en lo que, sobre todo los directos del, del LOL pero síganme en Twitch, donde tendréis el, en la descripción todo. Y nada más. Solamente de darles las gracias por seguir aquí viendo mis vídeos. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra. <muchas>